giorno giorno 3 in Sardegna gli italiani si sta divertendo molto con Conmigo, del mío italiano, ma solo imparando Estoy aprendiendo mucho, chavales eh, Y estamos en el barco, en el velero Del padre de, de Dani que Lo tengo aquí al lado Seguimos por Italia Este es el segundo vídeo Segundo vídeo de Italia Solo cualitada Bueno, el velero es precioso Estamos súper a gusto Y estamos hablando de que el verano que viene Nos sacamos el, el carnet Y cogeremos el velero Y nos iremos por todo Sailing around the Mediterranean eh, El próximo verano One month En mayo Belísimo, ¿eh? estará guapísimo Allá, cuando no habrá nadie Pero bueno, de momento vamos a lo que estamos haciendo ahora Desayunando en este pedazo de velero En esta pedazo de isla, con esta pedazo de gente Con el ver, super ver, campo si. Buongiorno, Alessio Buongiorno, Simone El capo capo Marco, el boss El big boss Desayunito y a ver dónde vamos hoy ¿Dónde estamos, Alex? Se llama Aribato, Aribato. a la isla de Tabolara. El riño de Tabolara. ¡Eh, es vero, es vero! El riño de Tabolara sober. El riño de Tabolara, porque es una isla soberana con rey. Tienen aquí su propio rey, nos ha contado la historia. 1700. Sí, en 1700. En 1700 vino un hombre aquí cuando la isla estaba desierta y dijo, yo quiero que esta sea mi isla. Y el tío plantó ahí su bandera y montó un... bueno, hizo un reino y le sí. puso el, el nombre por su apellido. Y de hecho, bueno, ha ido teniendo descendientes y hay un, un rey ahora mismo aquí considerado. Esta es la isla, para que la podáis ver. <risa> el suo nombre de Dani Caldo. Dani Gallo ¿Aquí presente? <risa> no, pero de verdad, de verdad. Y mira, screenshot. Chup, chup. Ese es el nombre del rey. Ahí está, que hay ahora. Ha ido teniendo descendientes y bueno, pues uno se quedó con el título de rey. No sé si los otros que viven en la isla son sus hijos o es gente que ha ido viniendo después. Eso Bastante no lo tengo heavy. claro. Aquí lo tenemos, el rey El reino más pequeño del mundo, Miguel ¡Anda! Visitamos el reino más pequeño claro. Ahora vamos a disfrutar de este fantástico reino Y a bañarnos en sus aguas el Nombre de la familia es Berto Leoni Si nos dejáis Berto Leoni Nos vamos a bañar en vuestras aguas mafia, pasta, La verdad es que no estamos nada mal. El capo, capitán y chef Marco nos ha hecho una pasta al pomodoro, spaghetti al pomodoro, buenísimo. Está súper, súper bueno. Me ha dicho, que le he preguntado cuál es su pasta preferida. Y el tío es muy exigente dice que varilla no es suficientemente... Eh, ¿qué capsofai? <risa> ¿Cuál era el nombre de la mejor pasta? De cheto. de Checo. Ah. El nombre de la mejor pasta es de Checo, así que la voy a buscar como un loco, porque realmente se nota la diferencia a las pastas que como en España. Okay, Está ¿no? sí. buenísima, tienes que probarla, Miquel. Ojalá la pudierais probar. Enseña, enseña. Monstruo. Espectacular, ¿eh? En Australia, voy a Mamma mia. Seguimos con la experiencia italiana. Muy a gusto. Buenos días, día 4 en Cerdeña What's up people, vamos a hacer una de las aventuras que me motivan Hemos venido a una playa, se llama Cala Gonone Hemos alquilado unos kayaks, aquí los podéis ver una doble y una individual. Y nos vamos a ir remando con la fuerza de nuestros brazos hacia el sur a buscar calas bonitas. A ver qué es lo que podemos encontrar yendo hacia el sur de Cerdeña. Hay un temporal de viento muy fuerte al otro lado de la isla. Las montañas lo paran. Y lo que nos da de este lado es una ligera brisa offshore y aguas cristalinas, tranquilas y con muy, muy poco viento y muy pocas olas. Así que vamos a disfrutar de eso. Te ha puesto muy técnico, ¿eh? Muy bien protegido del sol porque vamos a estar mucho rato al sol. Y los kayaks, para quien lo sepa, para todo el día nos han costado dos kayaks 90 euros. Un poco caro las aventuras que me gustan de joven pero no creo que de, de joven hubiera pagado 90 euros por esto pero no pasa nada dicho esto estamos listos hemos puesto las cosas más o menos bien protegidas tenemos dron también y andiamo al aqua andiamo andiamo in aqua andiamo. qué le eh. ¿Qué pasó, hermano eh. <risa> No lo he podido grabar, no, no. pero se acaba de dar la vuelta. y Dice: No sabéis, y supongo que iba a decir lo difícil que es hacer esto, y se ha caído. No sabéis lo inestable que es esta barca, eso iba a decir. Vale, chicos, ya he hecho una comprobación técnica de la temperatura del agua, ¿eh? No es que me haya caído, no mal penséis. Vale, ¿Eh? por favor, rema, hombre. Está todo el rato con el móvil. Estamos aquí a punto de adentrarnos en esta grota de aquí. Alessio, rema. ¡Ándale! Cosas que se inventaron los TikTokers, tío, para, para poder grabar sus TikToks. Mira, yo con la GoPro se lo tengo que hacer así. Bueno, ya está. Ready. ¿Ha funcionado, Alessio? Funciona. Andiamo. Mamma mía. <risa> Vamos a poder entrar, porque se ve muy estrecho por ahí. Viene una ola y estamos f***ed, eh. Eso es verdad, eh. Alex tiene toda la razón. Aquí viene una ola de barco, de los tochos que pasan a veces, y nos reventamos. Mamma mía, qué paura. ¿Dónde estamos, chaval? Uah, ese... Hostia, Alex. Uah, aquí no, pasa. no, nos hemos enganchado, Alex. Miquel y Alessio no consiguen pasar porque su barca es demasiado ancha. Voy a intentar yo a ver hasta dónde puedo llegar. ¡Uhú! Vamos para adelante. Aquí es donde Miquel y Alessio se han quedado atascados. Vamos justitos, eh. Sí, sí. Oh. Oh, oh, ¡Oh! ¡Oh, oh! Es que he entrado con una ola grande. Mira, mira, son las grandes. Me voy, me voy para atrás. Cuando entran en las grandes puedes entrar un poco, pero en cuanto baja la ola te quedas ahí atascado, que es el ruido que habéis, acabáis de oír. Esto es lo que se ve. Al final parece que se acaba la gruta, pero me quedo con ganas de explorarla más. ¿eh? Pip, pip, marcha atrás. Oye, porco, tío, porca, madonna. Ahora que hemos descubierto esta super cueva, Vamos a atar los kayaks a una punta que he encontrado aquí y vamos a disfrutar de esta cuellecita. Aquí están los dos kayaks bien ataditos, es hora de irse al agua, Miquel, inaugura estas aguas cristalinas. Voy a por ello, atención. Acabamos de llegar a una cala a la que solo se puede acceder o en kayak o en barco. Estamos prácticamente solos aquí, Estamos en la cala. Llevamos aproximadamente 5 kilómetros y tenemos mucha hambre. Farro a la mediterránea. Hemos encontrado en un súper que se llama Europin, un mix súper bueno, de un cereal que se llama farro, que se come muchísimo aquí. En España es la espelta, no se come tanto, pero sabemos lo que es. Y está espectacular, voy a comprar espelta a partir de ahora para hacer recetas. Yo también, eh. Porque está muy bueno y la receta es bastante sana. Receta mediterránea. Para comprarlo en un súper, el único aceite que tiene es de aceite de oliva y tiene bastante poco. Y está espectacular. Esa va a ser nuestra comida, el il nostro manchare de hoy. ¿Oye, tú ven? Bueno, buen, bien Bueno, bueno, bien. Esto será el nuestro pranzo. Pasamos y una cuchara. ¿no? Vamos a ponernos las botitas. Miguel ya ah, no, no ha esperado a que acabe de grabar, miradlo. Pum, pum. Espectacular el farro. Voy a probarlo. Sí, pasen a escuchar a Alexo que está eh, muriendo. Mix. Bueno. Esto es un espectacular. día, ya estamos en nuestra querida autocaravana. Bueno, es una furgoneta en realidad, a punto de recargar fuerzas. Bueno, el mismo plato de los últimos cuatro días. <risa> hemos descubierto el plato perfecto para la autocaravana, que no hay que cocinar. Garbazos de supermercado, mezclados con guisantes. La mesa está en bajada y cada vez que dejo algo está, se va deslizando el aceite de oliva. Rúcula, tomates cherry, repollo morado, pero no habéis comprado. No, repollo morado no hemos comprado. Eh. Esta noche vamos a lo loco, no hay repollo morado. Y nada, estamos destrozados, pero según iba en el kayak sufriendo he decidido no estar negativo y me he dado cuenta de que todos los paisajes brutales que estábamos viendo valían de verdad la pena y de verdad se disfrutaban porque imagínate, ¿no hubiéramos podido... Estaba viendo como la peña en los yates allá al fondo los putos yates estos gigantes tío y no los veías ni nada, seguramente estaban en el yate y estaban metidos en una habitación ahí tirados que para hacer eso puedes estar en tu propia casa y llegas a la cala y ni siquiera la valoras cuando vas en un barco así, ¿sabes? y esa peña va a llegar a su casa hoy bueno, a su casa o a su villa de tropecientos mil millones que tengan aquí en Cerdeña y hazme caso que se van a sentir peor con ellos mismos que nosotros, tío Porque se valora y se disfruta muchísimo más Cuando llegas a un sitio después de machacarte, de sufrir, esforzarte un puto huevo Poca broma, eh no, no, es verdad, y, que, y lo, he, lo he escuchado varias veces y yo creo que, o sea, puedes tener un chute de dopamina súper rápido comiéndote, yo qué sé, una barrita llena de azúcar, o emborrachándote, o drogándote, o efectivamente gastándote un puñado de dinero, pero es un chute de dopamina que no te llena absolutamente nada. Cuando el chute de dopamina viene después de un gran esfuerzo, te llena y te sientes mucho mejor contigo mismo. ¿Sí? El del ya te estaría ahí comiendo y bebiendo champán, y nosotros estamos ahí haciendo ejercicio. Pero los felices somos nosotros, ¿no? Y él se va a quedar con la barriguita y nosotros trancados. <risa> Qué puto leyenda Ay. Bueno, dicho esto, chicos, creo que es una reflexión importante Creo que es chulo pensarlo Porque muchas veces estamos viendo ahí bombardeados con estas imágenes De peña súper rica Y pensamos que eso es lo más guay Y que eso es lo que de verdad nos puede apetecer, etcétera, etcétera Pero luego te das cuenta de que con cosas muchísimo más simples Muchísimo más baratas también Muchísimo más duras para el cuerpo Te sientes en realidad mucho mejor y mucho más satisfecho 100% Y lleno más ¿Y, y lo bien más. que vamos a dormir esta noche? Eso es verdad Eso no está pagado En un colchón así de fino Pero... No, no, un colchón no <risa> Espero que hayáis visto en el primer vlog Como es la cama de arriba Yo intenté dormir, tuve claustrofobia Y me pasé al asiento adelante porque no podía Me desperté a los 30 minutos sudando súper nervioso Dicho esto, familia, os queremos mucho Os animamos a que hagáis planes de estos, tío A que os salgáis de vuestra zona de confort Y que disfrutéis de la puta vida, coño Un abrazo fuerte, os queremos He ido a ver el TikTok de Alessio. Para otros vlogs Hasta la próxima Ok